Chicos, tengo que decirles algo. ¿Y qué es? Tengo que ir a matar a Tony Cirprian y yo solo. No. Ustedes quédense aquí, El mato a mi hermano, yo, seré, quien, lo mate. Mucha suerte CJ, ten mucho cuidado. Así será, nos vemos, volveré, lo prometo. Al fin llegué a este casino. Ahora, ¿dónde estará ese imbécil? Aquí estoy. Al fin te muestras, todo este tiempo, estabas ocultándote entre policías, y pudiste haberte ahorrado la molestia, pero no oro, ya piénsalo, tu mafia está arruinada, todo está arruinado para ti, no tienes nada más que perder, que tu vida, por mis propias manos. Ja. No digas estupideces. Tú moras al igual que el imbécil e idiota de tu hermano, vas a morir Carl Johnson, prepárate. Ya no te resistas idiota de mierda, tú morirás de cualquier forma, voy a vengar a mi hermano, yo. Me vengaré Aquí el que morirá serás tú, ah por cierto, te tengo que agradecer profundamente a la mano jajaja, gracias a ti me decís de Salvatore, guajajaja, cuando te mate, no solamente repondré toda mi mafia, sino que, terminaré de matar a todos tus amigos, y los vallas se apoderarán de Grove Street, para que nunca nadie pueda volver a ver tu estúpida banda, de mierda. Joder, ya no puedo más. Vamos, ¿Vamos cargarlo. por Tú puedes. ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo CJ, y te abre, aves desde el hielo. yo sé yo que sé tú que puedes, loco. no te rindas. ¿Por qué demonios hablabas solo? ¿O acaso te volviste loco de nuevo? Es imposible que una persona como tú lo entiendas, si tú no tienes familia, ni mucho menos, gente que te quiera con vida. Ya basta, me tienes harto, ahora sí que te voy a matar, a ver qué haces contra esto. <risa> hermano. Te he vengado. Adiós. Tony. Y ya estábamos ahí, en el funeral de mi hermano Sin era el líder de los Grove Street, por mucho tiempo sé que nos volveremos a ver. El funeral duró una hora y media, por las palabras emotivas de todos nuestros amigos. Sweet Johnson, hermano, amigo, compañero, líder, lo que fuera él, siempre era bueno, no sé cómo no nos dijo cuando era el momento de sus trabajos secretos, pero en fin ya está. Nunca se sabe cuándo un familiar puede morir. Así que cuídenlo. Así que aquí estamos. Mi venganza, la venganza de CJ, ha sido terminada. Fin